Cuando abro la persiana, soban la pistola y me ponen siete pistolas en la cabeza, diciéndome que estoy rodeado, que no me mueva. Yo pacientemente levanto la mano, entran a mi casa, me amarran la mano y irrumpen y, y andan todos los rincones de la casa de que es un supuesto allanamiento. Como no encontraron nada, no, eh, no obstante eso, me amarraron y me montaron a una guagua como un presunto delincuente, como un sucio delincuente. Me pusieron donde todo el mundo fue testigo del barrio donde yo vivo de ese hecho. Luego me llevaron a la, al cuartel general de Salcedo. Allá me tomaron una foto obligado para hacerme un proceso. Y luego me entraron a la celda. Ellos vieron que yo no era culpable de nada y tuvieron que dejarme en libertad. Cuando yo llego a la casa, veo que todas las redes tienen mi foto. No sé por qué. Pero están en las redes sociales donde él tiene como si fuera una ficha, eso, eso daña el moral. De manera que nosotros pedimos que se tenga mucha cuenta con la juventud de Blanco Arriba, porque aquí se sabe lo que están en droga y lo que no están. Es muchacho yo lo conozco desde pequeño, porque quizá aunque a mí se me va la juventud, pero es una persona que tengo 54 años, y aquí en blanco conozco el manso y el cimarrón. hemos trabajado juntos desde hace muchos años. Pero lo, lo, lo involucraron en una cosa que creo que no, que no estaba participando de eso Para mí él no da para eso Claro, porque es un muchacho serio Más que tiene tres niños ahí, que es muy responsable a él